Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Oviedo y venimos a presentaros nuestro curso MOOC, donde hablaremos sobre la igualdad de género. Tanto mujeres como varones podemos llegar a sentirnos discriminados por diversas razones, como puede ser la nacionalidad, la religión o incluso la ideología. Pero cuando se trata de género, somos las mujeres quienes más sentimos esta discriminación. Queremos que conozcas los datos sobre la desigualdad de género, que sepas a dónde vamos y de dónde venimos que aprendas a reconocer los micromachismos ocultos en la sociedad y sobre todo que adquieras una actitud crítica para poder combatir esta discriminación. En este curso podéis participar todas las personas que estéis interesadas en el tema, sin distinción alguna de edad, formación, sexo... El curso tendrá una duración de cuatro semanas, en las que cada semana se trabajará una unidad distinta. Cada una de esas unidades tendrá sus propios contenidos y sus propias actividades. En la primera unidad hablaremos sobre la actual situación de la mujer en diferentes ámbitos. La tercera semana la dedicaremos a analizar la discriminación sexista que encontramos a través de elementos como el lenguaje o la cultura. Y por último, en la cuarta semana, os propondremos una guía y unos recursos para que vosotros mismos podáis realizar una intervención. En estas cuatro semanas pretendemos que adoptes una visión crítica y fundamentada en el tema de la igualdad de género. Pues las actividades que os propondremos serán sencillas y no os llevarán mucho tiempo. Habrá tareas que las realizaréis de forma individual y otras que serán participaciones en el foro. La evaluación la llevaremos a cabo a través de un cuestionario inicial y un cuestionario final, y a través de la evaluación que hagan vuestras propias compañeras de vuestro proyecto de intervención. Para acabar, decir que nos podéis seguir en nuestra página de Facebook o de Instagram. Así podrás estar informado de todo lo que ocurre alrededor de este tema. Esperamos veros pronto. ¡Chao!